En esta ocasión vamos a, a crear un sitio web con Dreamweaver utilizando una herramienta muy básica que es la inserción de tablas. Para eso previamente yo he creado una carpeta donde dice mis sitios, Unicatólica y dentro de esa carpeta he creado una carpeta que se llama sitio con tabla. ¿Sí? Dentro de esa carpeta he colocado... Eh, todas las imágenes que supuestamente yo voy a requerir para poder hacer el sitio una imagen que en este caso es el banner, si ustedes observan aquí acabo de dar clic para que se pueda abrir y observen ustedes que este sería el banner que vamos a utilizar como encabezado del sitio eh, las demás imágenes van a ser los botones del menú entonces en tal sentido todos estos elementos van a estar en el sitio raíz. Voy a Dreamweaver. Lo primero que debo hacer en Dreamweaver es eh, crear un sitio que me permita poder administrar el conjunto de páginas que voy a crear en HTML. Entonces, en tal sentido, voy al menú sitio y le digo nuevo sitio. Aquí está. Eh, le voy a nombrar, voy a darle el nombre al sitio, le digo... Sitio con tablas y ese sitio lo voy a ubicar en una carpeta que ya previamente yo he creado, que es en el Drive E, mi sitio es Unicatólica y aquí está el sitio. Lo señalo, lo abro para que se ubique la direccionalidad de Dreamweaver y le digo seleccionar. Ya con esto se ha creado el sitio. Ahora voy a configurar una carpeta, voy a crear una carpeta que se llame Imágenes, que dentro de ella se guarden, se puedan guardar todas las imágenes que eh, del sitio se vayan a utilizar. En este caso, esta parte no la utilizo y vengo aquí a la comprobación de los vínculos que tengan diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Le digo comprobación, me dice que la carpeta no existe, que por lo tanto motivo hay que crearla, en otras palabras, palabras menos o palabras más. ¿sí? Le digo aceptar y le digo guardar. Observen ustedes que en el momento que le he hecho guardar, aparece el sitio, sitio con tablas, y aparece dentro del sitio todos los, todas las imágenes que existen en esa carpeta. Además de eso, aparece la carpeta que hemos creado de imágenes. Por tal motivo, entonces ya en este caso, voy a coger todas las imágenes, las voy a señalar, y las voy a pasar a la carpeta de imágenes. Aquí está, y ahí está. ¿Sí? Todas las imágenes han quedado en la carpeta de imágenes. Listo. En este momento el sitio lo tenemos así. Entonces, ya con base en eso, entonces vamos a crear la primera primer página. Entonces le digo HTML. Voy a insertar una tabla. ¿sí? Esa tabla ha de ser de tres filas. Atención, de tres filas por eh, dos columnas. ¿Sí? Entonces le digo por dos columnas Aquí está Por dos columnas Que el ancho de la tabla Vamos a suponer que sea de 700 píxeles Y le digo aceptar Y ahí está, Bien. Entonces en la, primer, en la primer fila Ojo, vamos a hacer una combinación Porque aquí va a ir el encabezado Entonces señalo las dos celdas Con clic derecho Voy a tabla y le digo combinar celdas. Y ya las celdas se han combinado. Lo mismo para el pie de página. Para el pie de página señalo con clic sostenido las dos celdas. Clic derecho, voy a tabla y le digo combinar tablas. Ahí está. Entonces, parado aquí, por favor, parado aquí, sencillamente ya tengo imágenes. observen se ven ustedes, busco la imagen puedo hacer esto aquí, vamos a ver si esto no funciona, con clic sostenido, vengo y la pego ahí, ¿sí? para crear una ruta de acceso relativa al documento, primero debe guardar el documento, ah bueno, entonces le digo que sí, y le digo aceptar, y ahí está, se insertó la imagen, vamos a guardar este documento, entonces este documento lo vamos a llamar, guardar como, y le vamos a llamar índice. aquí está, índice. este documento va a quedar en el directorio raíz, ¿Sí? de la carpeta que hemos creado y va a ser nuestra página principal listo ahora, dentro con clic sostenido, mire que yo puedo mover la división de las celdas aquí en el pie de página vamos a hacer, vamos a crear los derechos de autor, entonces eh, aquí podemos colocar eh, derechos reservados sí. Y digámosle con chi sostenido y enter, vamos a decirle Universidad Católica ilumen Gentium. Y vamos a decirle eh, Profesor Humberto Amaya. Aquí está. ¿Sí? Humberto Amaya Alvear. Listo. Entonces eh, ya en este caso con esa parte no tenemos problema si por X o Y razón eh, yo necesito esto centrarlo pues vamos a utilizar, si quieren vamos a utilizar código, aquí está el código mírelo aquí, ¿sí? derechos reservados, entonces sencillamente le digo aquí eh, coloco la etiqueta la etiqueta de qué, de center, sí y aquí la cierro con qué con la etiqueta de de center, otra vez, entonces y le digo center eh, aquí está, miren aquí, y ya está, sí, entonces con eso más que suficiente para poder generar el centro de esto, vamos a mirar si esto aplica, diseño, y ya observen ustedes que ya quedó esto, esto diseñado, pero entonces aquí me está generando, me generó este código, me lo generó por fuera, vamos a mirar, no hay problema, entonces vuelvo al código, y... Eh aquí está, entonces este center lo quito de aquí y lo pego aquí y lo mismo este acá, lo cojo y lo pego aquí, ¿ya? dentro del texto, entonces nuevamente vengo a diseño y observen ustedes que ya me quedó cuadrado el texto, bueno, ¿qué me queda haciendo falta? me queda haciendo falta la inserción del menú, entonces en ese, en ese momento tengo la opción de inicio y tres enlaces. Entonces, en este voy a insertar una tabla ¿sí? de una columna por eh, cuatro. Perdón, una tabla, una columna. Perdón, cuatro filas por una columna. ¿De cuánto? Puede ser, diga usted, unos. Eh, 50, 60 o 140 no recuerdo de cuánto puede ser el ancho vamos a mirar si ese ancho no hay problema porque yo lo puedo ampliar aquí miren entonces en este primero en esta primera celda voy a insertar lo que es inicio aquí está la imagen de inicio ¿sí? la suelto y le digo aceptar en esta segunda celda, vengo a la imagen de datos personales. Aquí está, imagen de datos personales. La señalo, la, con clic sostenido la arrastro, y le digo aceptar y la pego. Vuelvo a los datos académicos. Aquí la señalo, con clic sostenido la llevo, le digo aceptar y la pego. Y posteriormente me, me quedan faltando los datos sociales, aquí están sí, con clic sostenido arrastro y la pego y ahí está, vamos a hacer los vínculos de esta página, entonces inicio a donde debe ir, a la página de qué de inicio, ah bueno, entonces eh, vamos a crear eh, vamos a crear, esta misma página debe ser la misma página para qué eh, el inicio puede ser el index esta misma página debe ser la misma para datos personales, esta misma página va a ser para datos académicos y esta misma página va a ser para datos sociales en su estructura, estoy hablando de su estructura, porque de contenido aquí en este espacio es donde vamos a meter si es datos personales, entonces vamos a meter los datos personales aquí si es datos académicos, aquí vamos a meter donde estoy moviendo el mouse los datos académicos, entonces esta misma página que ya está salvada como index, aquí voy a darle clic en guardar, vamos a salvarla con otro nombre. Entonces clic sostenido y le digo guardar como y le digo datos personales. ¿Sí? Listo. Y ahí quedó datos personales. Ahora, esta misma página, vamos a guardarla. ¿Sí? Guardar como y le digo datos académicos. Datos académicos listo, ahora esta misma página que acabo de crear, nuevamente clic derecho y le digo guardar como y datos sociales, recuerden ustedes que el nombre de cada página HTML no puede llevar espacios en blanco y la primera letra debe ser en minúscula, entonces listo, ya aquí he creado los cuatro, las cuatro páginas muy sencillas para poder crear el sitio, entonces ahora sí voy a empezar a hacer los enlaces, que es muy importante esos enlaces para poder volver a grabar. Entonces, inicio, ¿a dónde me debe llevar? Cada vez que usted clic en inicio, me debe llevar a la página de inicio, o sea, al INDES. Entonces, para eso, sencillamente, voy a ventana, le digo que me aparezcan las propiedades. Ojo, aquí están las propiedades del sitio. ¿Sí? Y le digo que este vínculo, este esta imagen, me haga el favor y me la lleve a este vínculo. Entonces, aquí la llevo a INDES. Listo datos personales, datos personales, su vínculo que me lo lleve a datos personales, aquí está, a la página de datos personales, datos académicos, cada vez que yo dé clic, sí, esa imagen esté vinculada a lo que son datos académicos, aquí está, datos académicos, y este enlace de datos sociales que me lo lleve a datos sociales, aquí está, sí, ya en este caso ya he configurado, ojo, ya he configurado esta página, esta página la he configurado, mire, la página que he configurado con los vínculos se llama datos sociales, voy a salvarla, voy a salvarla, entonces le digo guardar, aquí está, voy a minimizar las propiedades, las voy, voy a cerrar esa ventana, listo. Ahora, esta misma página que ya están configurados los iconos. Y que son los mismos enlaces para todas las páginas, entonces vuelvo y la salvo. Entonces, esta misma página le digo, atención a lo siguiente, clic derecho y le digo guardar como. ¿Cómo lo voy a guardar? Entonces vamos a guardarla como datos académicos. Entonces, datos académicos. Le digo guardar, me dijo que si deseo sobreescribir y le digo yo que sí. Ahora, datos académicos voy a salvarla otra vez. Le digo guardar como, pero ya no lo voy a guardar como datos académicos, sino que lo voy a guardar como datos personales, entonces datos personales. Y le digo sobre escribir, le digo sí. Ahora, datos personales la voy a salvar, entonces guardar como, como la voy a guardar como índice. para que conserve todos los vínculos. Entonces le digo guardar, sí, y sobre escriba. Ya todas quedaron ahora con sus respectivos vínculos. Entonces, para poderles diferenciar, entonces vamos a colocar un texto aquí. ¿sí? Aquí vamos a escribir. Esta es la página index. Listo. Ahora esta. Esta es la página de datos personales. Esta. Esta es la página de datos académicos. Listo. Y esta, esta es la página de datos sociales. Listo. Entonces, ahora sí vamos a salvar completamente todo esto. Sí, guardar todo. Y vamos a ejecutar el índice. Aquí está. Estoy parado en el índice y le digo que vamos a generar una vista previa en Firefox. ¿sí? Aquí está la página. Esta es la página del índice. Si yo le digo páginas personales, él me lleva a la página personal. Esta es la página personal. Mire, están es los datos personales. En datos personales yo puedo ir qué? a datos sociales y me lleva a datos sociales. Estando en la página de datos sociales, yo voy a inicio y estando en inicio yo puedo ir a datos académicos y en datos académicos yo puedo ir a datos personales y parece que estuviera como manejando solamente esta parte visualmente parece que se estuviera manejando esta partecita aquí porque el resto prácticamente es lo mismo esa es la manera de poder crear un sitio muy sencillo utilizando eh, una herramienta que se llama tabla propia de Dreamweaver espero que con este pequeño video eh, se haya tenido claridad de cómo crear un sitio utilizando esa herramienta. Nos vemos en una próxima.